A ver, vamos a empezar de lleno ya con esto. Porque yo ya quiero diamantitos. Y miren lo primero que encontramos: unos polluelos aquí. Y yo creo que vamos a Vamos a matarlos, ni modo. Porque lo que necesitamos es comidita. No vaya a ser que algo pase. Y necesitemos comer. ¡Uy! Ese se me fue. Ese es rápido, eh. Ese era rápido, chicos. A ver, ahora me he encontrado con una ovejita Y también las ovejitas es de lo primero que necesitamos Entonces estamos teniendo suerte, miren A eso se le llama estrategia Otra oveja, bueno, bueno, bueno Pero la suerte nos está Estamos teniendo mucha suerte, chicos Porque estamos encontrando todo lo que necesitamos Y... Ay, no te creo <risa> Chicos, miren esto les juro, wow, no me puedo creer Ahora hemos encontrado una aldea Esta yo creo que es la serie de Minecraft con más suerte que se ha hecho en la vida